importante porque van hace 48 horas que está circulando por dos medios de comunicación la denuncia del presidente de la nación hay una operación muy grande de prensa eh, que está hostigando de alguna manera que haya una, un fin de ciclo que, que está muy apurados para que eso para que eso suceda. Eh, está muy cerrado toda la composición política, no es que uno puede decir, che, llamo a que me cuente qué está pasando no hay hoy una instancia donde poder tener el dato seguro de lo que está pasando lo que sabemos es lo que nos toca vivir día a día que tiene que ver con cómo impacta eh, la presión de los mercados sobre nuestra vida cotidiana y de qué manera nosotros y nosotras nos vamos organizando para generar estrategias de supervivencia que nos permitan de alguna manera llegar a fin de mes sin dejarle la posibilidad a de la derecha que se apropie de nuestras vidas Pero, es tan brutal lo que se está viviendo que hay que ir como a un paso firme muy convencidas y convencidos de lo que tenemos que, que ir haciendo sin perder el objetivo de vista que es que no perdamos calidad de vida en eso el esfuerzo que, que se hace desde el sentido común es enorme porque hay como una situación donde se quiere naturalizar que vivamos con un 20% menos de masa salarial ¿no? que hay como una cuestión de, lo, lo lógico sería que los empleados y las empleadas públicas de sigan empatando a la paritaria sabiendo que perdimos un 20% durante el macrismo, pero que hoy no es y lo cierto es que es muy difícil poder pensarnos como trabajadores y trabajadoras en la situación del renunciamiento a vivir por lo menos en perspectiva como vivíamos en el 2015 ¿no? eh, y además también que esta es una problemática porque nosotros, nosotras, nosotras deberíamos entender que lo lógico sería para sostener un equilibrio político el generar toda una instancia de aceptación a vivir en ese cuadro. Y eso nos lleva a seguir presionando, a seguir discutiendo, y por eso la insistencia en que tiene que resolverse una suma fija que nos permita recuperar ese 20% y sobre esa suma fija trabajar sobre un marco paritario. La negociación está siempre abierta, que eso también es una situación que es buena que lo podamos tener arriba de la mesa, no que estamos. Frente a un gobierno que no negocia, estamos frente a un gobierno que negocia de manera permanente lo salarial, pero no nos alcanza. No nos alcanza en este momento, mientras nosotros, nosotros estamos acá charlando, en función pública está Sole, que es nuestra compañía responsable del CINEP, discutiendo en función pública en la suma fija, porque lo cierto es que eh, tenemos que resolverlo y que hay que resolverlo con unidad TES, porque frente a lo que es la pérdida. De, de salario, nosotros tenemos un impacto enorme porque nosotros no pensamos en dólares no que estamos esperando con el sueldo para ir a comprar 200 dólares. No sabemos qué significa eso. O sea, nosotros tenemos un cepo lógico que tiene que ver con nuestro salario. Entonces, el 100% de nuestro salario se va en alimentos. No hay una cuestión ahí que haya que discutir. Y lo que más sufre hoy el impacto de la economía son los alimentos que nosotros y nosotras consumimos. entonces Sí o sí, y no es negociable, tenemos que lograr que esta, eh, esta propuesta de nuestro sindicato, que fue discutida en Olivos, que es discutida en función pública, eh, se vaya materializando. Lo tenemos que hacer. Claro, cuando uno dice, bueno, está el gobierno de presión, no sabemos para dónde va, para dónde viene, lo que uno evalúa es cómo vos generás la presión lógica, como para no ser parte del problema y que nosotros y nosotros tengamos una solución. Entonces ahí es donde estábamos también acompañando una situación que tiene que ver con resistir a la derecha. Eh, que, que, que tiene esa cosa tan simple como resistir a la derecha sin dejar que se terminen apropiando de, de los tiempos políticos que, que corren nuestro país. Y en ese contexto también trabajar muy fuerte con el Plaza Planta. Que algunos compañeros dicen, che, pero el Plaza Planta está en los concursos. Sí, lo que pasa es que no llegamos. No llega en el tiempo. Si nosotros no logramos que el Paz Atlanta se haga en una paritaria, que pues ya sabemos que es legal, lo que estamos haciendo ¿no? una reclamación de campaña, es legal que el Paz Atlanta se resuelva en una paritaria, o que el Paz Atlanta se resuelva por una ley, o que el Paz Atlanta se resuelva por decreto. A nosotros y a nosotros nos resuelve una parte de la vida, porque nos generaría la situación de estabilidad laboral frente a una incertidumbre política. Que se avecina bastante fuerte, la tenemos hoy, imagínense para el gobierno. hoy la tenemos. Entonces, ¿por qué no discutir no seguir presionando con esta gran campaña que estamos haciendo para que se generen las condiciones para que nosotras y nosotros podamos tener la planta permanente? Porque además ya no hay nada más para demostrar, ¿no? A mí, no te me preguntaban, me dice, bueno, ¿a vos te molesta que este gobierno eh, no te pase planta? Mirá, yo hace 28 años eh, no soy de planta. O sea, que si vos querés tener la responsabilidad, Alberto, podés hacerlo, pero lo cierto es que hay eh, 28 años de historia previa con responsabilidades por las cuales no tengo estabilidad laboral en el Estado, no la tengo nunca. No sé lo que es tener estabilidad laboral. Y fíjense la lógica, que voy a función pública y me dicen, Tano, abrimos las vacantes para que me pase la en planta en la SENAP, yo soy un trabajador de niñez, y digo, bueno, pero hasta que no pase el último compañero o compañera de la estación pública, yo no voy a recursar en ningún lado. No, no, pero vos tenés, tu cargo o se va a perder, que ocupe un compañero o otra compañera, pero lo, lo lógico sería que los sindicalistas podamos adquirir la planta y la estabilidad laboral cuando el 100% de nuestras compañeras y compañeros tengan la estabilidad laboral, porque no vamos a jugar el rol de ir a ocupar un cargo en la función pública si ustedes no pueden garantizar que el derecho de todas y todas esté cubierto. Entonces, también, también, garantizar la tarea laboral de todas que por los no lo digo como sacrificio, sino lo digo como oposición política, no lo digo como sacrificio porque si nosotros recuperamos miles de puestos de trabajo fue porque estuvimos en la calle y no porque teníamos la estadía laboral. Así que eso está garantizado la primera está de la cesada. La cesada, está, está en la cesada.